Hola, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Les tengo novedades acerca de Truth Investing, pero principalmente esto es para un seguidor que se ha quejado porque usé filtros en Instagram. Y bueno, mmm, parece eso están los filtros, ¿no? Para disfrutarlos. Así que, bueno, el día de hoy soy una pelirroja. Este, pero a lo que voy. <risa> Hablando en serio. Este... Truce en siempre nos sorprende No es ni que yo le defienda Ni que esté a favor o en contra Prefiero abstenerme Aunque obviamente muchos y muchas respuestas Creo que es claro lo que opino al respecto Pero este, quería decirles que Después de que nos han regresado Los retiros que hemos realizado eh, Previamente la semana pasada Y nos siguen devolviendo y devolviendo y devolviendo El botón de retiros de compensación Aparece, se va Aparece, se va El día de ayer este, hace un, unas orillas este, hice una, un retiro, era de referente de algo que se había obtenido de compensación, no de mi cuenta porque yo estoy en la fase 2, este, pero esto era de compensación y el botón de retirada de compensación no estaba habilitado, por lo tanto lo hice como retiro normal. En cuanto llegue os lo aviso, este, ahora os dejo la captura de pantalla de lo que hice esta madrugada para que lo veáis. Y pues simplemente son las novedades, eh, oficialmente no hay nada que digan los CEOs, qué cosa tan extraña, ¿verdad? Pero bueno, quería informaros, muchas gracias a todos los que me han escrito, no tenía nada de voz Y por eso tampoco había grabado muchos vídeos, pero ya me siento mejor, así que ya irán viendo cositas nuevas y todo lo que les tengo preparados eh, Gracias a todos los que me han estado manteniendo al día, me escriben, me cuentan sus cositas, gracias este, ya me pondré un poquito al día a responderos y perdonar que estaba malita. Así que nada, que tengáis un bonito día y este ya sabes, si tú has podido sacar dinero, avísanos porque de momento eh, todos los que yo conozco eh, y que hemos realizado ya diferentes retiros, no lo hemos recibido, se han devuelto. Así que cuéntame si tú has sido uno de esos casos que se supone que existen este, y vamos hablándolo y vamos a ver si obtenemos respuestas por fin de qué es lo que está pasando este, también comentaros que eh, se me ha ido. Les quería comentar algo importante. Bueno, eh, ya os iré subiendo vídeos, ¿vale? Que tengáis un bonito día. Y bueno, recuerda que los filtros son para jugar, divertirse. Si tú te quieres enfadar, pues allá tú, total. No veas mis vídeos. Pero bueno, tiene su parte graciosa, ¿no? Así cada día les sorprendo con otro tipo de versión de Yuli. <risa> Queda un bonito día. Hasta luego. Os dejo el tutorial y suscríbete. La Julie. Lamentablemente se me regresó dos veces y hoy yo ya no tengo el botón de red de compensación. Ya es una risa. Sí lo tengo en disponible. Ahora tengo miedo de retirar por el otro lado porque creo que me lo van a poner de vuelta en disponible. Y van ganando tiempo y nosotros seguimos esperando. Muchas gracias. Gracias a ti, Freddy, por compartirlo. Vamos a ver qué pasa con esta cuenta. Si se fijan, esta persona está cobrando compensación. ¿Vale? Le van a devolver en como dos plazos 117 USDT. Y si nos vamos a menú sus estadísticas, aquí se ve que esta persona tiene disponible 13,35 USDT. Sin embargo, nunca ha comprado nada. Por lo cual, el dinero que está es de compensación. Así que nos vamos a financiero, al botón nuevo, retiro de compensación. Eh, ella ya ha retirado dos veces y se le han devuelto siempre. Si te fijas, en saldo disponible dice que no tiene absolutamente nada. Vamos a financiero, al botón que se supone que no es para esto. Que es retirar saldo. ¿no? Y aquí sí nos aparece el disponible de 13.35. Lo voy a retirar. Freddy, no sé si vaya a llegar o no. Pero vamos a arriesgarnos. Y creo que por probar. Y sobre todo si queremos sacarlo hay que hacerlo. Eh, validamos nuestra wallet. Súper importante. Siempre míralo. La hace memoria y que es esta. Eh, de todos modos. Eh, lo miramos. Yo lo voy a hacer en la Trust Wallet. Que saben que me gusta más y es más barato. Eh, hacer los movimientos me meto a la moneda que voy a recibir, que en este caso es TSC, Trust, Trust Coin, eh, aquí se ve mi número de cartera, ok, 0x8a, si te fijas es exactamente igual, por lo cual una vez que está seguro que es tu billetera, ponemos el código 2FA para validarlo, copiamos, pegamos, ya sé que ustedes no pueden verlo, pero yo sí lo estoy viendo, vale Lo copiamos, ahora le damos pegar y confirmar wallet de retiro. Si te fijas, dice que el registro ha sido guardado y a, eh, aparece que ya está en cero USDT. Recuerda, sábado domingo no se pueden realizar retiros. Eh, básicamente, ahora España es como cuadra porque algunos de Perú me dicen, oye, yo he realizado el domingo, pero claro, eh, para nosotros ya era el lunes. Eh, si te fijas, ya está en cero. Eh, mira lo que tengo actualmente en mi billetera. Vamos a ver cuándo llega, aunque voy a juntar otro retiro, pero bueno. Este me voy para atrás. Y eh, tengo 1.043,429. Tienes que fijarte en esto porque el valor varía, ¿vale? El valor siempre lo ves aquí del lado derecho en la parte de arriba. Y para tener movimientos, para poder hacer los movimientos, es importante tener BNB, ¿vale? Eh, aquí no se va a ver cuando entre el dinero, simplemente va a aumentar el valor. Estamos a 17 de junio, cuando he hecho este retiro, son las 12.29, ¿vale? De eso, 24 AM, ¿vale? De la mañana, de la madrugada. Así que, en cuanto lo pueda ver, tenga novedades nuevas y me llegue el dinero, os lo cuento. Vamos a ver si es verdad que nos dan preferencia y que lo recibimos antes. Este, importante. Eh, se supone, se supone que ya sabemos que muchas de las cosas que dicen eh, no se cumplen, pero bueno, se supone y el comunicado especial eh, Diego en el Zoom que hizo de presente, pasado, futuro, eh, comentó de que las personas que se les había devuelto el capital en reiteradas ocasiones este, se iba a dar preferencia para la hora de los retiros. No dijo más información, así que no sé exactamente cuánto vaya a llegar. Yo hice la transferencia a la Trust Wallet, ¿ok? Es así que, bueno, en cuanto recibamos el dinero y tenga novedades, os lo cuento. De momento, esto es lo que hay. Se eh, siento no daros buenas noticias. Importante, yo no tengo nada que ver con las decisiones y cosas que ocurren en Truth Investing. Yo soy una usuaria, tengo capital que no he recuperado absolutamente nada porque como he comentado anteriormente, estoy en la fase 2. Vale, más información, luego te digo acerca de la fase 2. Yo simplemente me gusta estar informada, tengo familia, eh, empecé con este negocio que me fue muy bien en su momento. Y simplemente hago estos vídeos para informar a mi equipo que tengo un compromiso con ellos, y pues ya que tengo esa información, prefiero compartirlo a todos vosotros. Así que por favor, cualquier comentario, cualquier cosa, eh, decírmelo aquí, preguntas, o ir a mi canal de YouTube. Ese, pero más que nada, mi intención es ayudaros a resolver dudas eh, de lo que sé, de lo que estoy viendo en los canales oficiales, en las redes, porque sé que hay mucha información. También sé que hay muchos que comentan cosas cuando no son oficiales, y yo aquí siempre pues les digo las cosas claras de si sí, lo he recibido o no lo he recibido, eh, ¿Ha pasado esto? ¿Han dicho esto? Aunque otra cosa es lo que decidan y lo que esté ocurriendo. Súper importante, por favor, que muchas veces me escriben y yo no tomo decisiones. Eh, algo o parte bonita que fue cuando que pedí lo del descuento del KIC y nos hicieron caso y eso estoy muy contenta. Y sí lo, lo obtuvimos, pero eh, fue una cosa súper rara que me alegro y que doy gracias. Pero me refiero que de ahí en fuera es lo único que realmente este he, he hablado, he escuchado y, y, me han, y me han hecho caso, ¿no? Pero me hace eh, feliz, me da alegría, pero de verdad no tengo nada que ver con el corporativo, no conozco a Diego ni nada. Este, al no ser lo mismo que tú y yo en los Zooms. Así que bueno, eso era súper importante y quería aclararlo. Así que bueno, me voy, que me están esperando en la piscina. Deseo que tengáis un bonito día y estamos hablando. Ya sabes, tus comentarios y so, por favor suscríbete, que tengas un maravilloso día. Un besito, bye.